Hola chicos, saludos cordiales. Os habla Luis de Prisline. En esta ocasión tenemos a un invitado súper especial, Don Jesús Villegas. Y antes de, de nada, quiero preguntarle. Don Jesús, ¿los jueces sois dioses o sois humanos? Buenos días Luis. Una pregunta. ¿Qué te voy a decir? El problema es que para algunos somos demonios lo único que aspiramos es a ser ciudadanos normales servidores de la justicia y ya está. ante todo te agradecemos muchísimo que estés aquí en nuestro canal y, y bueno le voy a decir a la audiencia quién eres por si alguien no te conoce eh, eh, don jesús villegas fernández ingresó en la carrera judicial por oposición libre en 1999 chicos ocupa actualmente el puesto de magistrado instructor en guadalajara aunque ya dentro de poco va a estar en madrid partido judicial del que es decano. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas el fiscal investigador contra juez instructor de 2012 y el, el otro título que tiene eh, es el, lo el, tí, poder amortizado. el poder amortizado eh, Bueno, él, él se ha dedicado además a... Se ha dedicado es auto, bueno, se ha dedicado además a la cooperación internacional sobre todo en europa oriental y pertenece a la red judicial europea rejue asimismo es secretario general de la plataforma cívica por la independencia judicial y director de la revista digital tempus octobris desde 2015 es además miembro de la sala de gobierno del tribunal superior de justicia de castilla la mancha don jesús yo le preguntaba eso porque como sois ustedes los, los magistrados, los que al final de, de, decidís sobre temas tan variados como puede ser, por ejemplo, ahora el tema del proceso. Cuando los políticos se pelean, vosotros sois los que tenéis la última palabra. O temas como el de la manada, o el tema de las hipotecas, o todo. Que la, yo creo que los ciudadanos a veces no sabemos lo importante que, que sois. Sí. Es algo verdaderamente paradójico, porque sobre el papel tenemos un poder inmenso pero luego después en de la práctica estamos tremendamente limitados. El juez, el juez hay que tenerlo en cuenta, antes de nada es un trabajador que está en su despacho, que recibe un salario, que tiene que pagar la hipoteca, que tiene que cuidar a sus hijos, pagar las facturas, llevarlos al médico, ¿y qué ocurre? Pues que estamos aplastados con una carga de trabajo que nos supera y sometidos, atrapados en un sistema que está controlado por la política. Luego, ese inmenso poder que tenemos, que es un poder que, por cierto, no se justifica nada más que para servir a la voluntad popular, en la práctica es un poder únicamente sobre el papel, o corre el riesgo de que sea únicamente sobre el papel, cuando hay mecanismos de control político que pueden dejar sin efecto nuestra labor. De eso ahora hablamos extensamente, si quiere, don Jesús. Le quiero decir a la audiencia que los que nos estáis viendo ahora en directo, si queréis podéis escribir preguntas en el chat, y al final de la charla, pues se las trasladamos a nuestro invitado, que os las responde muy gustosamente. Y, y los que lo veáis luego, eh, pues podéis también escribirlas en los comentarios, que también se las haremos saber. ¿Vale, chicos? Eh, ¿Cuántos jueces hay ahora en España? ¿No en España hay 5.500 jueces aproximadamente, el número exacto no lo sé. Eh, ¿Son muchos o son pocos? Es muy difícil de calcularlo. Lo, la forma más segura es ver cuál es el porcentaje de jueces, la ratio que hay en otros países de Europa, y llegamos a la conclusión, vamos, es una conclusión matemática, las frías cifras nada más, de que estamos más o menos en la mitad del porcentaje de jueces que hay en Europa, con lo cual hay una carencia sistemática. Y además hay una circunstancia muy interesante que la gente no la sabe, y es que la labor del juez en España es muy muy distinta a la de otros países europeos. Nosotros simplemente no decidimos, aquí parece que el juez fuese algo así como el emperador romano que en el circo levanta el pulgar arriba y abajo y decide la culpabilidad o inocencia. El poder de nuestras decisiones no es un poder voluntarista porque lo diga yo o lo diga otro, se basa en la aplicación de la ley y en la razón, con lo cual nosotros estamos obligados a motivar, a fundamentar, a explicar nuestros veredictos, nuestros fallos, nuestros pronunciamientos, nuestras decisiones y eso lleva muchísimo trabajo podemos estar toda la mañana en sala, celebrando juicios, en audiencias, oyendo a las partes y cuando acabamos a las dos, a las tres, a veces hasta las 4 de la tarde ahí no ha terminado nuestra tarea sino que cuando verdaderamente comienza es en la soledad, en casa, por la tarde redactando las sentencias, redactando las resoluciones judiciales sin embargo en Europa las cosas son diferentes porque aunque los sistemas varían mucho de un país a otro, como regla general, el juez decide y no explica, no fundamenta sus decisiones o por lo menos no las fundamenta tanto como en España. Y Yo he estado trabajando en muchos países europeos y cuando estaba acompañando a otros jueces, a otros colegas, era algo verdaderamente cómico porque estábamos toda la mañana trabajando y luego, cuando comíamos juntos y decíamos, bueno, pues ahora te dejo porque tendrás mucho trabajo, le decía yo al colega, decía, ah, no, si lo acabo de terminar ahora, el juez europeo termina su trabajo cuando el juez español lo empieza. Anda, pues qué curioso, pero entonces supongo que es menos garantista esos sistemas europeos, ¿Tenemos pregunto. uno de los sistemas más garantistas que haya en el mundo, en, que España? en España. fíjate yo te iba a preguntar eso. ya Esta pregunta me la ahorro. Si trabajaban más o menos que los jueces europeos. Ya, ya nos has respondido, don Jesús. Eh, ¿Qué piensan los ciudadanos de, de los jueces en España? ¿Usted lo sabe? No Yo creo que hay una relación de amor-odio. Eh, por desgracia, la justicia española está desprestigiada. Se nos ha achacado muchísimas cosas. No hay nada más que ver la prensa. Pero también es verdad... ...y hay estudios sociológicos que así lo no confirman... ...que la opinión del ciudadano... ...mejora cuando pasa por un tribunal de justicia... ...es decir, eh, aquellas personas... ...que no han tenido nunca ningún contacto profesional... ...con un juez, tienen una opinión... ...peor que los que han tenido... ...por cualquier motivo, que pasar por un tribunal... ...y también es muy interesante... ...que en muchas encuestas se dice... ...que los ciudadanos consideran... ...que el último garante... ...de los derechos y libertades... ...en nuestro país, son los jueces... ...aunque fuera solamente por eso... ...ya deberíamos sentirnos muy orgullosos. Está claro. ¿Qué es un juez decano? Bueno, un juez decano literalmente es un juez viejo. Eh, eh, decano significa viejo. Y cuando yo empecé pero, no, no era tan viejo como yo. Yo no viejo a usted. Bueno, los años no pasan en vano para nadie. Pero bueno, el juez decano es una figura muy interesante... ...porque es quizás el único reducto democrático que hay dentro... ...de la Administración de Justicia del Poder Judicial Español... Los jueces estamos gobernados por una serie de órganos, de estructuras, pero que no las elegimos nosotros, las elegimos políticos, es un sistema corporativo muy difícil y en realidad nos encontramos con que no tenemos una palabra, una voz ante la opinión pública. Sin embargo, a nivel de partido judicial, los jueces sí podemos elegir a nuestros representantes y a mí me han elegido mis compañeros de Guadalajara, yo soy su portavoz. Y, y le aseguro, don Luis, que para mí eso es un orgullo, que no tengo palabras para expresar. También es cierto te lo digo con un poquito de tristeza, porque ahora he pedido el traslado a Madrid y, y, y dejo y, y ya, hay... ya en muy poco tiempo Guadalajara, han sido muchos años y tengo un recuerdo entrañable de dicha ciudad. Claro, al ir a Madrid ya dejó ese decano. Claro. Y, y ahora yo le iba a preguntar exactamente sobre la independencia judicial, y sobre cómo, ¿qué es eso del Consejo General del Poder Judicial? Te lo digo para que nos entienda la audiencia, que como somos no somos expertos. Eso es una cuestión muy antigua, como le decía antes, los jueces somos un poder del Estado. Y ese poder tiene una estructura, una cúpula que es la que nos gobierna. Eh, ¿Quién está encima de la pirámide? Pues un órgano que se llama Consejo General del Poder Judicial. Que es un órgano que hay también en Europa. Eh, experiencias parecidas, que surge para garantizar la independencia de los jueces frente a otros poderes políticos. Es como una especie de valladar, de muro, de barrera para que se garantice la división de poderes y el Parlamento, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo no invadan. El problema es que en nuestro país ese miserio está pervertido porque la cúpula del poder judicial es elegida por los políticos, ya que de los 20 miembros que tienen, que se denominan vocales todos ellos son elegidos por las cámaras parlamentarias, entonces es como hemos dicho en alguna otra ocasión, la zorra cuida del gallinero. Pues eso está, está muy mal porque vosotros sois los que decidís, por ejemplo ahora cuando los políticos se pelean, por poner un ejemplo ahora con el tema del proceso, claro, se supone que tiene que haber, un.. que tenéis que ser totalmente neutros, que los son, bueno yo lo que diga yo son mis opiniones, claro, no son las de don Jesús, chicos. Y, y, y entonces, el, el Consejo General del Poder Judicial, por lo que veo, es el Consejo que gobierna a los jueces. Exacto. Y, pero lo que tengo entendido, por lo que nos ha dicho, que los políticos gobiernan ese Consejo. Lo eligen. Lo eligen. Pero yo había entendido que, que de, de, son 20 miembros, Exacto. ¿no? Exacto. Que de 20, 8 lo elegían los políticos y 12 lo elegían ustedes. Y no es así, ¿no? Bien. Eso era en teoría. ¿Son o. Son 20 miembros más un presidente. El diseño constitucional, el que hubo al principio, lo que aparece en la Constitución, es que 12 sean elegidos por los jueces y 8 por las cámaras parlamentarias. Y es un diseño sensato, sabio, porque supone busca buscar un equilibrio. Es lo que se conoce en la doctrina anglosajona como los pesos y contrapesos, las balanzas. No se elige completamente por los jueces, para que si no haya peligro de corporativismo, pero tampoco únicamente por los políticos, para que no haya politización. Sin embargo, en el año 1985 cambió la ley, una ley de una constitucionalidad muy dudosa, por cierto, y, y los políticos ¿Y se tragaron la tarta entera. Y desde eso desde no tal, la han soltado. Mire, ha sido un auténtico desastre. Quiero ¿Sí no? decir, eh, podemos hablar de filosofías, podemos eh, discutir el sexo de Los Ángeles, que es que nos hace ilusión, pero cuando nosotros vemos si algo es verdaderamente bueno o no, es cuando lo vemos en la práctica, cuando lo vemos funcionar. Y desde entonces, el gobierno de los jueces ha ido en un descrédito paulatino, se ha ido precipitando por, un, por una difamación, por un desprestigio, que lo ha, ante la, ante la opinión pública judicial ha llegado, perdón, ante la opinión pública española ha llegado a lo más bajo. Le puedo decir algunos ejemplos, como los políticos son quien manda, pues es frecuente que antes de que los vocales elijan al presidente del Tribunal Supremo y el presidente del Consejo, que lo tienen que elegir ellos, como ya lo han pactado entre el pasillo y los políticos, se filtre a la prensa o que se produzcan situaciones de verdadera sumisión, como cuando se nombran los altos cargos judiciales y se hace claramente, por motivos ideológicos o por motivos de reparto de cuotas de poder entre los partidos, por muy bueno o por muy malo que sea el sistema sobre el papel, en la práctica no ha funcionado y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y yo había oído que había, bueno, antes que nada, don Jesús, hay algún partido político que, que quiera cambiar eso. Yo no lo sé, aunque sí, bueno, le dejo responder que usted. Sí, bueno, vamos a ver. El problema es que es muy difícil. Es muy difícil creer lo que dicen los partidos políticos. Porque una cosa es lo que ponen en su programa y otra cosa es lo que luego después hacen cuando llegan al poder. Es que es un caramelo muy, muy apetitoso el control de la justicia. Entonces, pues yo no sé qué decirle. Los programas, algunos partidos políticos, pues sí tienen eh, unas propuestas que están más próximas a lo que había en el año 80 antes de la reforma. El Partido Popular pues dice que lo va a cambiar, Ciudadanos también lo dice, otros partidos también lo dicen... Pero luego no lo cambian, ¿no? Eh, el, el, el problema es que mienten. Yo ya... Claro que sé. Eh, Hemos hablado también de la mentira originaria. Eh, ocurrió con el Partido Popular en el año 2013. Ellos habían propuesto en su programa electoral que lo cambiaban y cuando llegaron al poder se aferraron al sistema anterior. Es cierto que propusieron una serie de reformas cosméticas, pero sin ningún valor, porque a la postre lo único que viene a significar es que siguen mandando los de siempre los mismos perros y con otros collares sí. estaría bien que mirásemos los partidos políticos y que leyéramos sus programas electorales pero yo ahí le voy a decir como salta a todas como no me trae el dedo en la llaga no me creo absolutamente nada sí, que yo, de todos es conocido el, el, el whatsapp aquel que hubo de de coincidó que... Eso sucede de apura. ¿Cómo se puede decir? Vamos a controlar la Tribunal Supremo. Por Claras. Las. Pero es que se lo dicen entre ellos los políticos. Y no, eso... de verdad, quiero quiero ser una persona tranquila porque una de las virtudes del juez es la prudencia, pero eso me irrita mucho. Que se pueda caer tan bajo. No, no le pregunto más de ese tema. Entonces, vamos a dejarlo porque, porque, sí, sí, eh, porque... es muy, muy desagradable. Vale, si quiere nos vamos a cosas más sencillas porque la audiencia... Mmm no sé yo iba a preguntarle por ejemplo una cómo es un juicio y cómo se elabora una sentencia que usted nos quiera considerar interesante tengo en cuenta que hay muchos de la audiencia no pueden estudiar a lo mejor y quieran dedicarse a su profesión su, bueno que pues tienen ustedes muchísima responsabilidad la profesión del juez es algo muy bonito yo que les voy a decir o se es juez de vocación o no se es juez y el juicio, pues el juicio es algo muy técnico estamos acostumbrados a ver las películas americanas donde tienen toda una escenografía que en realidad tiene bastante poco que ver con la que pasa en España. El juicio, para sintetizarlo de una manera muy elemental, es una confrontación entre dos partes. El demandante y el demandado, el acusador y el acusado. Y lo que tiene que hacer el juez es estar en medio, darle la razón a aquel cuya petición se ajuste a derecho luego después los detalles técnicos son infinitos y no nos interesan ahora pero si nos está escuchando algún joven que tenga vocación de ser juez le voy a decir la justicia es un acto sagrado es, fíjese el ir ante una persona que va a decidir sin prejuicios neutral tú vas a exponer tu caso a alguien que trabaja sobre una tabula rasa que trabaja sobre un papel en blanco alguien que te va a escuchar sin prejuzgar si lleva razón o no. Esa es la mayor labor que tenemos, ese es el mayor reto, eso es lo más difícil. Y eso es lo que día a día constituye el objetivo de, nuestro, de nuestra superación como jueces. Genial, eso es increíble. que y entonces, luego, mmm, hombre, me, ha, me he quedado muy pensativo con lo que ha dicho usted antes, que en, que en el resto de Europa el juez llega a la hora, yo qué sé, las 4 de la tarde y ya ha terminado. En cambio, aquí siguen elaborando, ¿no? elaborando ver, las sentencias. Varía mucho de unos países a otros. España forma parte de los países herederos del derecho romano, donde el nivel de complejidad de las leyes y del ordenamiento jurídico es muy técnico. Por eso a los jueces se les impone. Una obligación tan grande. En Italia, por ejemplo, la situación es muy parecida a la española. A los jueces también se les exige un deber de motivación y de estudio muy elevado. En Francia también, pero menos. En Alemania también, pero menos. Pero en el ámbito anglosajón, eh, en el mundo de Estados Unidos y de Inglaterra y de los países de su entorno, ese que vemos en las películas continuamente, no tiene nada que, ver. Tienen que motivar, es que yo me he quedado ahí preocupado, fíjese, don Jesús, y menos mal que no vivo en esos países, pero si no tiene que motivar... Mire, yo he visto en el Reino Unido condenar a alguien a 20 años de prisión por el asesinato de su esposa sin una sola palabra de justificación. Pues me, me, quedo... me produce... Terror, sencillamente terror. Y claro, claro, es que me está entrando a mí. O sea, claro. Yo no sé si la audiencia es consciente de. Y el sistema americano que estamos acostumbrados a ver en los telefilmes, que tanto nos gusta en las películas y en las novelas de detectives, es un sistema que tiene un grado de error altísimo. ¿Por qué? En primer lugar, porque deciden unos jurados, que son unos jurados legos de en derecho, y el jurado nunca motiva, simplemente dice culpable o inocente. Pero también porque es un sistema en el cual la investigación criminal la lleva fundamentalmente la policía. Allí no hay un juez instructor que se encargue de investigar. Y la policía tiende a presionar a los sospechosos en comisaría para forzar las confesiones. De tal manera que ahí se llega a un acuerdo antes del juicio en el más del 90% de los casos. Pero ese acuerdo no se hace en unas condiciones de igualdad, sino que uno se ve detenido en comisaría, en un ambiente hostil, con una investigación que se ha hecho en las espaldas y se ve forzado a confesar cosas que no ha hecho o que no ha hecho, tal vez, con la misma gravedad que le están imputando. Y es muy interesante que tengamos en cuenta que hay ahora mismo un movimiento en los Estados Unidos que está examinando condenas anteriores para pedir su revisión sobre la base de las pruebas genéticas y de los nuevos medios biológicos que hay ahora y se está descubriendo que hay un porcentaje de error judicial completamente inesperado no me extraña, claro, claro, yo, yo mira, pues me ha recordado ahora, según le escuchaba, que he oído que aquí, aquí la investigación la lleva el juez instructor, pero sé que están estudiando, pero ya hace tiempo a ver si lo tiene que hacer la fiscalía, el juez instructor, que sería Quería, nos gustaría saber su opinión sobre el respecto. Bueno, mi opinión, yo precisamente he escrito un libro sobre eso, además de muchos ¿sabes? artículos. A ver, yo soy contrario, ¿por qué? Porque el fiscal, directa o indirectamente, más o menos, está próximo al poder político. Y si sí, nosotros sí, de queremos descubrir la verdad de los hechos, la investigación tiene que estar completamente desligada del poder político. Ni mucho, ni poco, absolutamente nada. El vínculo con la política hay que cortarlo de manera radical. Claro, porque luego decimos que si los políticos, que si los, uh, la corrupción política, ¿cómo les va a juzgar o investigar uno que depende de ellos? Era lo que le decía antes. Ah, no. Más allá de filosofías y discusiones especulativas, lo que tenemos que ver es cómo funcionan las cosas en la práctica. España es el país de Europa, el único país de Europa, donde se ha conseguido sentar en el barquillo a miembros de la familia real. Sinceramente, por favor. Nos, claro. ¿Nos imaginamos eso en el Reino Unido? Donde hay no, investigación criminal depende no por completo de la policía y del gobierno. Es absurdo. O en Bélgica. O, y bueno, hablo de lo de la familia real porque es quizás lo que más repercusión que ha tenido sí, la prensa. Pero, pero, ¿y los políticos? Qué inmensa cantidad de tramas que afectan al núcleo duro de los partidos políticos están siendo reveladas por los jueces. ¿Qué le digo yo? En el caso del PP, la Gürtel, en el caso del peso de los seres eso era lemaría, es impensable. Claro, no abre, no, claro, claro. O sea, pues, don Jesús, yo por mí, si usted puede añadir lo que quiera o si quiere yo le sigo preguntando, pero las relaciones, por ejemplo, entre juez y abogado. Bueno, es que razón. deben de ser, vamos yo. eso es una cosa muy bonita. Eh, tradicionalmente se ha pensado que hay una cierta tensión eléctrica o un cierto enfrentamiento entre el juez y el abogado y ni que decir tiene que bueno nos sentamos en lugares distintos de los estrados y que siempre hay fricciones. Pero yo quiero romper una lanza a favor de los abogados españoles. Son abogados muy buenos. De todo hay evidentemente porque es un colectivo de cientos de miles de personas. Lo mismo podemos decir de los jueces aunque seamos menos porque cada uno es hijo de su padre y de su madre. Pero son unos abogados de un alto nivel técnico, muy comprometidos con su función. Y bueno, como decíamos al principio, yo soy el representante de una asociación, de una plataforma para la despolitización de la justicia, pero que no solamente la componen jueces, sino otros profesionales de la justicia, eh, catedráticos, fiscales, secretarios y muchos abogados. Y para mí es un orgullo trabajar codo a codo con los abogados. bien. Pues pues don jesús yo ah, quería preguntarle cómo es el sistema de promoción de los jueces y, las, y la clasificación y si hay incentivos un poco porque en toda empresa privada que yo vengo de la empresa privada hay unos incentivos según trabajar más quería saber si en, en, en su profesión cómo está eso estructurado actualmente en españa y si hay algo para ah, he oído hablar de la, del tema de la, eh, la carrera horizontal bueno, ¿quiere explicar un poco sí, a la audiencia? hablemos de dos temas sí. distintos. Uno, del nombramiento de los altos cargos judiciales. Como habíamos dicho antes, el presidente del Tribunal Supremo, los miembros del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales, son cargos muy codiciados porque tienen mucho poder. Por desgracia, los elige ese consejo que a su vez es elegido por los partidos políticos. Y aunque en teoría esos puestos deberían reservarse para el mérito y la capacidad, o sea, para los que tengan un perfil objetivamente mejor, en la práctica, por desgracia, son el resultado de negociaciones entre los partidos políticos, de lo que se llama el reparto de cromos, y se crea lo que llamamos una casta de políticos togados, unos jueces que han decidido colaborar con el sistema, que viven muy bien y que están recuperados en las alturas, mientras que luego hay una masa de jueces de trinchera, de jueces de base, que estamos aplastados con nuestro trabajo. Eso por un lado, los altos cargos judiciales, pero por otro lado hablemos de la carrera horizontal. Eso es una cuestión bastante técnica. La carrera horizontal hoy día en España no existe, pero la queremos importar, precisamente tomando el modelo de Italia. ¿Y en qué viene a consistir? Es, como digo, un asunto un poco difícil de explicar, así que nos ceñimos a la idea sumaria. El caso es que los jueces, llega un momento en que en nuestra vida profesional llegamos a un techo. Y ya no podemos subir más, a no ser que hagamos pasillos y eh, busquemos la amistad o la proximidad al poder político. Lo que nosotros queremos es que la promoción profesional, la retribución del, del juez, el dinero que ganemos, no esté ligado al puesto que desempeña, sino a la cantidad de años que haya servido en un determinado lugar y a la calidad de su trabajo. De tal manera que un juez que esté sirviendo en una modesta capital de provincia de España o en un pueblo de nuestra geografía remoto, si decide pasar toda su vida profesional ahí y lo hace bien, pueda tener el mismo nivel profesional que un magistrado del Tribunal Supremo. Y así se desincentivaría esa necesidad, ese impulso que tienen algunos de hacer pasillos y de pegarse al poder político para obtener promoción profesional. Pues Muchi muchísimas gracias, don Jesús. Si, si quiere usted añadir algo más a nuestra joven audiencia. O... Bueno, don Luis, un placer. Yo quiero agradecer la labor que hace usted en redes sociales. Para mí es un honor estar aquí y que hemos hablado tantas veces. Los jueces estamos solos. Los jueces estamos atrapados en la política y si no es con la ayuda de la sociedad civil, no vamos a liberar a nuestra justicia de las cadenas que la suprimen. Pues aquí tiene a la sociedad civil apoyándole. Muchísimas don Jesús, gracias. aquí tiene, se lo digo en, en nombre ya de no toda sé, la audiencia y de lo todos todo los lo ciudadanos, sí, que yo no soy jurista y aquí estoy. ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jesús, nos gustaría contar en más ocasiones con usted. Sin lugar a dudas, nos veremos más veces. Bueno chicos, pues nos despedimos de todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. chao.